Parece mentira que anular las elecciones municipales del 16, domingo 16 de este mes de febrero fue importante y positivo. Y ustedes dirán, ¿cómo? Pero eso fue un atentado a la democracia. Eso fue un robo a la voluntad popular. Eso fue una dilapidación de recursos que de manera... Innecesaria, un país pobre invierta 16 mil millones de pesos. No 16 millones, no. 16 mil millones, sin contar otras cosas. Eso constituyó una vergüenza para una Junta que no fue capaz de reconocer que lo que advertimos del voto automatizado iba a pasar. No se hizo control de calidad, no se pudo bajar a tiempo. Porque lo correcto era para que la gente, porque ellos sabían eso desde antes, que desde el viernes dijeran a la gente, miren, las elecciones del domingo no se van a poder celebrar. Y esos recursos, tenerlo ahí, no va a tomar más día. Vamos a hacerla y ahí sí eran suspendidas. Se suspendían para esa fecha, se posponían, no se gastaban esos cuartos, no se perdiciaban y se ponían. Pero lo que pasa es que tenían el truco. Porque yo pregunto, ¿fue un delito electoral? ¿Aparecieron y condenaron a los culpables, No, no hay ni uno solo preso. Hay un solo director de cómputo suspendido. Eso va a satisfacer el intento de un fraude. Y hubo gente ahí que dijeron que había que dejar que el 20% que estaba del de voto tradicional a través de las boletas impresas en papel siguiera. Era como que usted hiciera así, en, en, en una fila de la gente. Levanten la mano los que van para están aquí en la, en la mesa del voto automatizado. Ustedes váyanse para su casa y los otros que se queden votando para que una minoría reflejar, muchos querían que esa minoría apareciera ahí para decir, nosotros estamos ganados. Esa fue la parte buena, que nadie puede decir, nadie tiene los números, nadie tiene lo que pasó ahí. O lo tiene todo el mundo y nadie lo quiere decir. Pero fue un delito electoral, fue un fraude. No, no hay nadie. Mencionaron al coronel Moji Cujiyama. el asiático. No, lo interrogaron y lo, se fue. ¿Interrogaron al coronel Maldonado? Lo interrogaron, pura y simple. El técnico declaró, libertad, sí, pura y simple cada uno se quedó con su presión y su golpecito y su galleta, los cariñitos que da la policía en la tortura tipo Trujillo que no ha dejado de existir, de la 40 y de los 12 años de Balaguer también pero no hay nadie culpable todavía ciencia cierta, no le han dicho ni le van a decir a este pueblo tampoco porque lo que pasó ahí forma parte de una componenda ¿qué es la otra cosa positiva? usted va a decir, por pues, eso es todo lo negativo ¿pero qué positivo tuvo esto? primero un pueblo decidido que iba a ir a votar masivamente. Está motivada la gente a votar. De 7 millones 400 mil aptos para votar, de 11 millones que somos, van a ir a votar por primera vez de manera masiva. Y por primera vez desde la historia de la Fundación de la República, ¿ustedes creían que Duarte, Sánchez y Mella eran viejos? 26 27 y 28 años, tres, tres muchachitos, fueron los que idearon esto, y los demás con edades parecidas, 26, 25, 24. Desde la Fundación de la República por primera vez veo a los jóvenes empoderados en las calles, que están usando el cacerolazo que no es original de nosotros, estamos imitando, durante la dictadura, ese cacerolazo fue en Chile. Durante la dictadura militar. Ya ustedes saben que la posterioridad del asesinato de Fernando Allende, el presidente mártir, tuvieron que chuparse la dictadura de Pinochet. Y ahí, en ese marco, el cacerolazo. Pero no importa que limitemos, eso está bien. Eh, que se hagan las cacerolas y que y que sean en tres, en tres veces al día y que le dieran su cacerolazo al presidente, no sé si tiene la imagen por ahí, y en donde quiera que haya un corrupto, hay para afuera y corrupto, está empoderada. La gente perdió el miedo. Eso es otra cosa importante. ¿Quién se atrevía a decirle a un poderoso... Al Presidente de la República, darle cacerolazo hasta que llegó a su casa que tuvieron que militarizar eso. Yo lo tengo aquí porque muchas veces, te saben, no se atreve nadie a poner cosas ahí porque cogen miedito. Pues, yo entiendo todo eso. Ahora bien, ¿ustedes creen que en este, en este país alguien se atrevía a decirle esto a Félix Bautista en su cara, comprando ahí en un parador de la autopista? Miren esto. Ustedes verán esto. Sí, yo sé, sí. Miren eso. Están reparando, delincuentes, están reparando. Están reparando. A ti, a ti, ladronazo. ¡Delincuente! Eso es un delincuente. Ladronazo. Delincuente, coño. Te lo digo en tu cara, ladrón. Pero un ladrón. Y el militar no pudo hacer nada. Acamacho. Camacho! Tomándose su etiqueta azul en el Quisqueya, al presidente de la Cámara de Diputados tuvo que irse. Mandó a a precio, y le cayó a partir de ahí. Y donde quiera que haya, la gente perdió el miedo. Eso es importante. ¿Eh? Otro factor importante, unió más a la oposición. Y ha generado un bloque opositor real en contra del PLD. Que aunque ellos lo quieran negar, es innegable.